Ahora vamos a hacer la clase 5 de Yasync. En la clase 5 de G-Sync vamos a ver cómo generar links, no solo a externos, a otros sitios, sino en nuestra misma presentación poder hacer enlaces a otras páginas y algunas funciones de G-Sync. Acá preparé una presentación con tres páginas. Que hay páginas 0, 1 y 2. Yo puse la numeración empezando en 0 para hacer más fácil el proceso después de generar enlaces. Antes de empezar a generar enlaces, hay que recordar que es necesario desactivar el clic del mouse para pasar la presentación. Vamos a extensiones, g -Sync y gestos del ratón y vamos a desactivar el clic. Acá tengo una serie de objetos que vamos a usar para generar un botón. Lo que vamos a hacer es agruparlo. Luego hacemos botón derecho. Y vamos a crear enlace. Al hacerlo, nos va a aparecer en el panel lateral los atributos del objeto. Si queremos enlazar a una página web, tenemos que poner HTTP y el caso del de campo objetivo, si queremos crear una pestaña nueva, agregamos Blank. Ahora, cuando veamos la presentación, vamos a tener un link que al hacerle clic va a abrir en una nueva pestaña la página que queramos. Si esto lo sacara el Blank, lo va a abrir en la misma pestaña. Para hacer un enlace que vaya a otra página de la misma presentación Es necesario llamar a un código Javascript de sync. Que es este código Y que el número que está al final es el número de la página Obviamente empezando la numeración desde cero Si yo quiero, en vez de que vaya a una página, que vaya a la página 3, digamos, de nuestra presentación pensando que empiezas desde cero y ahí generamos un botón que va de la, de la primera a la tercera página. Si queremos podemos copiar este botón y ponerlo en la hoja 3 a que vaya a la página 0. Entonces ahora tenemos botones que van de la primera a la tercera página. Así existen varios eh, comandos. La idea del proyecto, de estos tutoriales, no es solo generar los tutoriales sino empezar a generar ciertos recursos prácticos eh, para aquellos que quieran hacer presentaciones y que no quieran arrancar de cero. Uno de ellos es generar botones que ya hagan las funciones de ir a la primera eh, hoja, retroceder, avanzar, ir a la última página, un botón que te sirva para hacer un enlace, ir a la, la primera página simplemente como un home. Existe la función, para ir a, el botón para ir al modo dibujo y el botón índice Simplemente ustedes pueden copiar este código Venir acá a la presentación que están haciendo Pegarlo Y tendrían que pegarlo en todas las hojas O bueno, si usan página maestra, pero bueno, página maestra es tema para, para otra clase entonces ahora nuestra presentación tiene controles que permiten ir al final, al principio, ir avanzando progresivamente.